y yo te quiero, y yo te amo, vive esperanzao, viviendo en el pasado, y yo te quiero. I'm now listening to Katano B. Vive perasao, viviendo en el pasado, abriendo la galería, viendo tus fotos cuando estaba contigo, Ahora solo me quedan los recuerdos y me siento casi muerto al alcohol, al cuerpo, pero ya no siento nada Y ni siquiera ganas de vivir de Ahora dime por qué yo no está acá Sé que yo fallé y lo, lo admito más de que no está acá Y es por mi maldita culpa ya no está acá Y todo lo tuve que arruinar yo a cantarte otra maldita canción Y cómo puedo seguir sanando este maldito dolor Ya no sé, ya no está acá Ya, ya, ni siquiera tengo ganas de respirar Ya, Y me siento más perdido que ayer Perdí mi cable a tierra que eras tú Pero ya no sé qué hacer Ya, ya, ya, ya, ya. Me alejé de muchas cosas aparte ser Calle, de cual me quería alejar de hace un buen tiempo Tú me diste la mano y me ayudaste a proseguir Pero ahora qué tengo que hacer cuando no estás aquí Hoy día me siento peor que ayer Tomando de nuevo y al alcohol entra al cuerpo Y otra vez me siento casi muerta Y yo te quiero Y yo te amo Esperanza que en los momentos del pasado vuelvo mal Ya te quiero Todos mis sentimientos se guardados Pero mi corazón ahora está con Ahora yo, ya no sé qué hacer Cuando no estás aquí te siento de nuevo en mi habitación Tu presencia no me deja en paz Y tal vez tengo que aprender a olvidarme volver pendiente de ti eso lo tengo que admitir hoy, yeah Y te lo he dicho una y mil veces Que fuiste en mi cable de tierra y lo será por siempre Cuando no estoy, nada es igual Yo me siento más muerto Que ayer, que ayer Durante ya, ya Mira yo no quiero tener otra Y que ocupe tu lugar Porque eres única mano y te robaste mi corazón y me conociste verdaderamente de repente tuve Explosiones así de ira pero no era contigo más A veces tu broma, que si ya la tomé, no con un buen sentido más Perdón ya, ya, y si no decides volverte, dejarte en paz Pero ya estoy sufriendo más Ya estoy sufriendo por ti Sigo tomando por mí, por sentirme mejor. Y ya te quiero a ti te sigo amando. Oh, oh, oh. Mi corazón guardado bajo siete llaves, mamá. Hey. No es contar nada más nada. Y yo te quiero, y yo te amo. Vivo esperanzao.